Vamos a ganar un tema para todos nuestros canales a la mera Que están allá en el Gabacho Y que quiero dedicar un tema un homenaje a ellos Se llama la segunda parte de un poblano en Nueva York Caballeros, caballeros, vamos buscando pareja. Los chamacones, ustedes ya también tienen que bailar, carnales. Si no, ¿cuándo van a aprender? Que bailen como los de León o los de San Luis Potosí sin pareja, licenciados. Échale sabor, licenciado. la segunda parte y un poblano en Nueva York hay bastantes mujeres bien guapas Caballero, llévelas a bailar quiero verlas bailar se da igual, hermano, un saludo al machorro, Siempre siendo morro y Pongis, el perro. toda la venas de la tezquita la ve El rapper, chavito en el cuarta. Ponte a ver ya, licenciado. El cabeza de explosión. Saludos a Nueva York. Gabriel Juárez. Alex Juárez. Jacqueline Juárez. Un fantasma. <risa> <risa> Sonido la ranita mi, mi compadre. Sonido la ranita mix de los hermanos a la cuicui. Hermosa Soshi. Callejeros, el poderoso Barro Azteca, Luis Salameda, Ángel Bulmaro, ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Carlos Luis Felipe Omar, Gustavo, hasta la Unión Americana, el Chevy, su amor Atri, <risa> Y la Ahí está nuestra hermosa Nuestra hermosa guisañera. Tu corte de chambelanes. Saludos para la familia Lambera, de la Cruz Kevin Daniela. Doña Riana, Michelin. Los activos de NTG. muy puro barnos, intelables de sabor. Era el sabor. Las hermanas de Pesca. Mañana nos vemos. ¿A poco sí? Mañana nos vemos en Cabo San Lucas. Producciones TNA, ay güey, allá nos vemos, ya el mochila ya lleva su traje de rana, de renacuajo. Blue Master Ebrahim Sátiros De Coronango Saludos para Balán Guerrero alito Guerrero Grupo fantasma Del famoso Chachacha -Cha -Cha. ¿Cuál es un honor, un orgullo? ¡Oye, oye, oye, oye, oye! Volverte a ver en la esquina La Bella. En el 98. 2023, tus higos. ¿Por, por Fantasma. Hugo Alango, sí. Nicolás Javier, ¡Yeah, yeah! mi compadre Pidal. El chamaco era mi seguidor, tremendo Vidal, gracias, Dios te bendiga. Saludo a la familia Ramírez.